Familiares de los jóvenes José Agustín Concepción y Udalio de Jesús Remigio, ambos asesinados a tiros a manos de José Iván Betances, quien actualmente cumple prisión preventiva por el hecho, hoy lunes ante los medios de comunicación, exigieron justicia por la muerte de sus parientes. Yo lo que pido es justicia, 30 años, la pena máxima, porque mató dos hombres que fueron de trabajo serio, humilde, y querido del pueblo Fueron dos prendas, dos gente muy querido y muy serio y muy de trabajo Me ha condolido demasiado Porque si este señor asesinador de, de gente por celulacito, si por quería Hubiera ido donde, allá en mi casa Yo he traído para de celulares de Nueva York De mejores precios que hay que ir aquí a mi hija Y yo le podía regalar, no la vida de mi hijo, sino eh, Los celulares que quisiera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 Y cuando se bajó ahí mismo, le, le entró al hijo mío y le pegó los nueve tiros. Y después que lo mató, salió y salió y... Entonces después llamó la, la, la, la policía y, y dijo que se iba a entregar ahí. Y entregó las dos al de fuego que cargaban y dijo que lo mató a los dos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.